Un, dos y un don. Y... y en el video anterior nos fuimos a un paseo de 4x4, un curso extensivo de cómo entender y aprender de nuestro vehículo. Entendimos muchísimas cosas, pasamos por barro y miren, miren esto, les dejo un poquitico de lo que fue para que se disfruten Pero en el capítulo de hoy. Ya comenzamos con el viaje de Overlanding, así que hicimos nuestro primer paseo y nos fuimos a un camping no muy lejos de Montreal. Estrenamos una carpa de piso a la espera que en los próximos videos vamos a comprar nuestra carpa que va a ir en el techo. Pero disfrutamos este lugar, se los recomendamos, es ideal para toda la familia. Buenísimo, así que el video de hoy comienza de esta manera. Manville, Quebec Verano 2022 llegamos pero este este camping tiene como dos o tres accesos entonces allá marley está preguntando porque llegamos como que a la entrada principal principal entonces no sabemos en cuál de los accesos es la entrada para la donde está la roulotte el trailer de nuestros amigos entonces por allá está marley preguntando allá o sea, el que maneja no se va a preguntar es el otro <risa> Bueno, estamos cerquita. Nos dieron un código para pasar la barrera. Unos dígitos y una letra. Y um, hay que poner eso en el parabrisas, como que ya estamos registrados. Ok, ¿y el mapa ahí dónde es que están? Ahí? Estamos aquí que es se entrada, Esta es la carretera de afuera. Vamos paralelo aquí y ahí estamos. Ya llegamos, muchachos, ya llegamos, ya llegamos. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal de Viajando a lo Latino, hoy estamos desde el Camping La Bay, una de las actividades que a los quebecenses o los canadienses les encanta muchísimo y por fin venimos a un camping con nuestro jeep, ya les vamos a mostrar cómo hicimos todo, la ubicación, todo lo que trajimos para el jeep y estamos disfrutando de todos los deportes aquí en este lago maravilloso de este super camping así que quédense, suscríbanse y van a ver ahí todo lo que tenemos en este nuevo capítulo ¡Vamos! sorprende cada mañana con unos colores hermosos de vegetación, unas flores espectaculares que con el sonido de las aves en la mañana nos despiertan sintiéndonos como en el paraíso. Pero esta ciudad de Mandeville pertenece al municipio de La Nodière que se encuentra al noreste de Montreal a unos 127 kilómetros una hora y 20 minutos con 339 kilómetros de vegetación esta ciudad abarca aproximadamente 2043 personas pero en el verano puede sobrepasar a las 4000 personas que vienen a visitar y acampar en esta hermosa región y nosotros fuimos unos de ellos Las imágenes que hemos visto desde arriba son espectaculares, hemos visto así ampliamente lo que es el camping pero vamos a ver ya más en detalle, eh, visitando por aquí cómodamente, la gente está muy tranquila muchos están en la playa por ejemplo, vamos a ver cómo son esos hulot, eh, le llamamos aquí que son como unas casas móviles realmente. Entonces, les puedo ir mostrando para que vean todo lo que tienen. Por aquí tenemos una casa rodante. Ustedes pueden ver que se desprenden. O sea, hay como otras habitaciones. Tienen aire acondicionado, calefacción, cocina, baño. Mejor dicho, esta va a tener de todo. Bicicletas. Tienes para hacer todo, entretenerte aquí, pasar todo el verano si quieres, los chicos están de, eh, de vacaciones, así que puedes durar aquí todo el verano hasta septiembre que eh, Bueno, pudie, pudiendo visitar más a fondo, ustedes ven que tienen sus pick-up, sus camionetas para alar esas casas rodantes, por eso es que son bastante grandes las camionetas y bueno. Hay diferentes cosas, ponen el porche aquí afuera, eh, tienen hasta bodegas para guardar las herramientas. Realmente son como casas, simplemente que se pueden quitar, desprender, llevárselas para otro lado, irse a Estados Unidos. Eh, mucha de esta gente viaja luego, en la época de invierno, se van para Florida también. Entonces, miren aquí, por ejemplo, cómo se desprenden. Son como varias habitaciones que se desprenden de un lado para otro. Y su salón, su comedor, su cocina, todo, básicamente. Y por aquí vamos a ver unas canchas de voleibol. Nos encontramos por aquí, qué chévere. Hay en la playa también canchas de voleibol. Y bueno, aquí nos encontramos con eso. Realmente hay también, creo que por allí vi algo sobre fútbol. En fin, realmente hay muchísimas actividades para hacer para que los chicos no se aburran. Pasan sus vacaciones aquí todo el verano, hacen amigos y tienen esos recuerdos inolvidables que van a quedar para siempre. Recuerdos con sus amigos del campamento, básicamente del camping. Y recuerdos sobre todo con sus papás, con sus familias, los nuevos amigos que hacen. Y quedan recargados para entrar ya al colegio en septiembre. Pero aquí tenemos nuestro setup de la burra. Eh, de, de mi mamá, de y se cayó. <risa> y por supuesto no nos pudimos perder de hacer diversas actividades acuáticas. Nos divertimos muchísimo. De verdad que esta inmensidad del lago que parece ser un mar nos estaba esperando este, con estas actividades como wow. Bien, bien, bien divertidas Así que tuvimos la oportunidad de utilizar una jet ski Que nos prestó nuestro amigo Pierre Así que la disfrutamos muchísimo Teníamos tanto, tanto tiempo de no haber utilizado una jet ski Una moto de agua que Marley y yo de verdad que paseamos por alrededor de una hora no era suficiente ya quería seguir explorando este lugar y agarró una de estas paddleball y se fue y se fue a recorrer este hermoso lago en cambio otros amigos ¡woo! brincaban y se divertían en este espectacular paraíso donde nos encontramos de verdad no nos queríamos ir pero ya era el momento de seguir en la ruta encontrado un nuevo amigo Pierre, Pierre gracias Pierre nos invitó a su barbecue, tiene su jolot aquí instalada en este camping y nos ha prestado su moto, la esquía acuática que vieron por ahí es de Pierre que muy amablemente nos la ha prestado y bueno, de verdad que tienen un terreno maravilloso, este camping es como un pequeño paraíso cerca de Montreal, así que la hemos pasado espectacular, gracias Pierre Bienvenido Y no nos podíamos ir sin conocer los famosos bugs ¿Y qué son los bugs? Bueno, aquí se los vamos a demostrar como pueden ver son esas cajas azules y verdes y hay otra roja más allá son unos containers preparados listos para acampar con todo lo que tú necesitas para dormir es para 3 a 4 personas y como pueden ver miren todo full full equipado así que ideal para aquellas personas que no tienen nada o que quieren pasar un día diferente si no puedes caminar por este muelle y ver la inmensidad de botes de diversión botes que tienen para la pesca botes de verdad de velocidad y este rojo fue mi favorito me encantó muchísimo de verdad que estaba yo buscando al dueño para ver si me da un empujoncito por ahí <ríe> carrying me weight of the But I only have two things I hope I get the chance to just travel But I don't have any plans I wish that I could stay forever this young Now I pray to close my eyes oh, Lord, forgive me for everything Dos, uno, está Dale. Y vamos regresando a casita después de un fin de semana Largo. fantástico. Fantástico. <risa> Creo que exageraste un poco esta vez, Patricio. Lo intentaré yo. De fiesta de la San Jan, eh, con amigos, con mucha actividad espectacular. Ya Qué todo el mundo está saliendo. Qué chévere viajar y encontrarse con personas conocer a nuevas personas que te abren su casa su trailer te abren se abren su corazón te prestan sus cosas personales como si te conocieran de toda la vida amor. o sea sí. increíble el viajar aprovechamos increíble. la comida compartir vinitos, cervecita con amigos espectacular de verdad que inolvidable este paseo divertido y yo diría que bastante económico también bastante entonces bueno pues nada, Marly, llegó el momento de decirle que se suscriban a el canal para que estén enterados de todos los viajes, todas las actividades que estamos haciendo antes de salir totalmente a la ruta. Estamos ensayando, así que síguenos. Y nos vemos cuando, Marly. El próximo capítulo. Así mismo. Chao, viajando Chao. a lo latino.